Hoy es 4 de junio del 3500, estamos viviendo la Guerra Interestelar 14. Los humanos estamos en guerra con los habitantes de Ganímedes. Sí, esa luna de Júpiter, la que albergó a muchos humanos en la guerra anterior. Nuestro líder terráqueo nos impone esta guerra porque para mantener nuestro nivel tecnológico actual necesitamos del platino 38, ese mineral que abunda en el planeta enemigo. La vida ha avanzado mucho, pero los humanos... Seguimos siendo humanos, humanos, humanos. Ahora, regresando a nuestra realidad, ¿qué es ser humano? ¿Y por qué hay guerras? ¿Por qué debemos dejar nuestros sueños de lado para defender un pedazo de tierra delimitada de forma imaginaria? El ser humano tiene necesidades, igual que las tienen los animales. A pesar de la evolución, tenemos características similares a ellos. Es importante el reconocimiento de nuestra manada. El peor demonio que tiene cada persona en este mundo es su propio ego. No podemos escapar de él. Buscamos destacarnos, ser influyentes, Tener el mundo a nuestra merced. Es innato. Es un instinto de supervivencia. Desde el hombre de las cavernas, el ser humano guerrea y busca someter a quienes son más débiles. El hombre llegó hasta dominar animales majestuosos como los mamuts. Para sentirnos vivos, tiene que existir un enemigo, lo que llamamos la otredad. En la historia de la humanidad, Hubo muchos ejemplos de grandes imperios asesinos, desde Atila, el rey de los Hunos, quien estuvo a punto de conquistar Roma y Constantinopla. En el año 451 Atila invadió el imperio romano y avanzó hasta las puertas de la capital. Su propósito era socorrer a la hermana del emperador, Honoria, con la que deseaba casarse. El papa de ese entonces intervino para que no ocurriera, seguramente con algún arreglo económico. La locura de un solo hombre provocó con su ataque la destrucción de infinitos pueblos Y el capricho de un rey arrogante destruyó en un instante lo que la naturaleza había tardado tantos siglos en crear La sola mención del nombre Atila infundía pavor en territorio del imperio romano Como muestra este Atila demonizado en una medalla del siglo V Más adelante podemos hablar de Napoleón quien forjó su imperio a principios del 1800 sacrificando la vida de más de 200.000 soldados franceses y generando la muerte de cientos de miles de enemigos Napoleón Bonaparte fue un gran estratega en primer lugar limpió a Francia de posibles revueltas luego conquistó Italia y Egipto Napoleón poseía un gran magnetismo sus soldados tenían mucha fidelidad hacia él la caída del imperio se dio por la gran arrogancia que mostró Napoleón al querer conquistar Rusia. No tuvo en cuenta el crudo invierno. Las inclemencias del tiempo fueron determinantes. Luego de caer derrotado, fue enviado al exilio a la isla de Elba. Por un rato Europa respiró tranquila, pero el comandante no se quedaría con los brazos cruzados. Lo que tenía de genio también lo tenía de loco. Logró escapar de la isla y convencer a un grupo de hombres de que regresaría y reconquistaría Europa que llegaría a Francia y a fuerza de personalidad e ímpetu reclamaría lo que le pertenecía este plan suena descabellado e irracional pero ¿sabes qué? funcionó para 1815 Napoleón ya estaba de vuelta aclamado por la multitud esta vez se encontraría con una coalición entre Reino Unido y Prusia su última batalla fue en Waterloo donde fue derrotado y nuevamente exiliado moriría unos años más tarde a causa de un cáncer de estómago en el siglo XX se desarrollaron dos guerras mundiales siendo la última totalmente devastadora esta vez el loco de turno fue un tal hitler su gran carisma y enérgicos discursos lograron darle relevancia a su figura el comunismo era una amenaza para los alemanes ya que venían heridos por perder la primera guerra mundial y mucha gente empezaba a comulgar con esta ideología. Hitler aprovechó esta situación para crear su fórmula que consistía en el racismo y el fascismo. Tal es así que adopta el famoso saludo fascista italiano. Consiguió sus fieles seguidores a través de repetidos discursos antimarxistas y judíos. Lo que caracterizó a su régimen nazi fue la propaganda una invasión de publicidad que invadía la mente de los jóvenes haciéndoles creer que los judíos eran personas malvadas, egoístas y feas que querían imponerse en Alemania esta historia ya sabes cómo acabó con millones de seres humanos muertos ciudades enteras arrasadas y el misterio de no saber si realmente Hitler se suicidó o pasó sus últimos años cómodo en la Patagonia Argentina esta voracidad de poder es la misma que tienen los animales cuando disputan por una presa o por una hembra. Hasta los espermatozoides luchan entre sí para lograr fecundar el óvulo. Como dice Freud, el objetivo del ser humano es progresar a través de la represión de uno mismo. Nosotros nos reprimimos como sociedad a través de las leyes y también de los medios de control, como es hoy en día la tecnología. Cada vez estamos más contenidos y es más difícil mentir, Hoy existen cámaras en casi cualquier parte de nuestras ciudades, las redes sociales dejan huella de lo que opinamos y estas cosas nos pueden condenar. Todavía estamos en pañales como civilización. La guerra es una estupidez, es el acto de egoísmo más grande sobre la faz de la tierra. Nosotros estamos sometidos a un régimen, primero al gobierno de tu país y luego a uno de los gobiernos globales, ya sea el capitalismo o el comunismo. Hay una frase que calza como anillo al dedo, el fin justifica los medios. Ellos son capaces de sacrificarnos para mantener su hegemonía. Da igual si estás en un régimen o en otro, ya que en el comunismo todos sus bienes le pertenecen al Estado, como sucede en Cuba con las propiedades. Pero en el capitalismo también, ya que tienes que pagar una hipoteca a 30 años para comprar tu casa, pero si no la pagas el gobierno te la quita o la empresa de turno. Lo mismo si no pagas tus impuestos. No somos libres de viajar al país que querramos. Necesitamos visas, pasaporte, dinero... y nos dan un periodo de tiempo para poder estar en el mismo. Hasta el internet es restringido. Cada vez más páginas te piden dinero para poder acceder a las mismas. Ir a una guerra es renunciar a tus sueños. Y más aún si eres forzado a ir. Sabemos que guerras habrá ahora y en el futuro también. ¿Por qué renunciar a todo? solo para defender la cabeza de un político egocéntrico La única forma de parar un acontecimiento tan dramático es a través de una renuncia masiva a ser cómplice de esta locura La humanidad está preparada para superar cualquier adversidad Los niños índigos ya están aquí Ellos tienen otra apertura mental y serán quienes nos guíen hacia la paz y el progreso como sociedad Estemos atentos a escuchar sus peticiones en el momento preciso. Te deseo toda la paz y todo el amor. Te dejo mis datos, puedes tomar consultas conmigo de forma online. Si te gustó el video te invito a que le des like, que comentes y que compartas el video. Sigue con más, Robert Dalí.